Big Time Rush se presentó en el Teatro Capoletán de Santiago de Chile la banda estadounidense conocida por la serie de Big Time Rush de Nickelodeon sigue cosechando éxitos a través de su música en la actualidad se encuentra en una gira sudamericana pasando por Chile, Argentina y Brasil el cuarteto cantó sus más grandes éxitos por casi dos horas y se presentó con una banda que incluía un bajo, una batería y un teclado. Durante la velada las fans acompañaron a Big Time Rush coreando sus canciones y el momento más emotivo fue cuando anunciaron que llamarían a cuatro fans para acompañarles en el escenario. Así la arena se levantó los carteles con la esperanza de ser elegidos. Un bellísimo tema cantó la banda quien enamoró aún más a sus seguidoras. Así el concierto terminó en una gran fiesta de globos, camisetas y regaló una gran cantidad de confite que cayó del cielo. Al finalizar el concierto me acerqué a las fans para que nos contaran sus experiencias durante este concierto de Big Time Rush. Viviana, Vivi y bajo roja. Mira, aquí tenemos todo. James, ahí lo vio. Yo creo que lo vio, eh. Sí, sí lo vio. ¿Y te tocó? Sí. Yo te vi. Sí, muchas gracias. La primera fila, saltando, sí, bailando, cantando. Muchas veces, muchas gracias, James, muchas gracias. Y ya tiene el de Kendall. ¿Ah? Yo tengo este. Mi primer concierto que veo en la vida y no me arrepiento, fue de lo mejor. Oye, ¿de dónde viene? Yo vengo viajando de Concepción. Concepción, ¿cómo te llamas? Sí, me voy a quedar ahora a dormir donde una tía y mañana de vuelta. Pero no me arrepiento, fue una grata experiencia inolvidable. Un momento precioso. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo lo pasaste? Súper, fue lo mejor de la vida. Sí. ¿Lo viste súper cerquita? Estaba muy cerca, sí, estaba nada. Y se veía muy bien, entonces no, fue lo mejor. ¿Cuál fue tu momento favorito? Eh, oh. Todo, en verdad, fue... la parte donde tiraron como los globos eh, fue lo mejor. ¿De dónde vienes de Santiago? De La Cruz. Mm, bonito. ¿Manda algún saludo. Mm, muy lejito. <risa> Cierto del 2000 y algo, hace tiempo. Y ahora estoy feliz porque pude por fin venir a ver a Carlos. ¡Ah, Carlos te amo. Yo amo a Loga. lo amo desde que lo conocí a los nueve años porque yo vi la, la, la, la serie en Gringo. La, serie, eres de la vi fe. la serie en Gringo. Apenas lo vi y dije ese hombre, yo lo amo de aquí hasta el fin mío. Y de hecho casi lo toqué Yo toqué, yo toqué, a, yo toqué a Logan, yo toqué los dedos de Logan Yo toqué a Carlos, o sea, el que le gusta a ella y no más que le gusta a mí Tengo aquí la suciedad de Carlos en mi uña, weón <risa> De verdad, es muy, muy emocionante. emocionante En conclusión, emocionante. me encantó, recomendado chiquillas Ay, me oh, Sí, súper, súper, me emocioné mucho De hecho yo vine en 2012 a verlo Cuando vinieron primera vez a Chile Y ahora es como, oh, es nostálgico De verdad la mira, la mira. 14, bueno, fue un siglo que se cerró, sí. bueno, fue hermoso, lloré, bueno, pero... ¿Es como ¿Y llegaron que... juntos? Eh, no, nos encontramos, nos encontramos en, en la de hecho, fila. De hecho, somos de Serena igual, así que... Sí. Un saludo sí. a Serena Serena. Ah, el segundo día magnífico. Reencuentro conmigo de los 12 años, 13, 14 años. ¿Te agiste Eh, no, no, no casi qué pena. ¿Con qué viniste? con mi amiga y mi otra amiga. ¡Ja, Esperamos de año a que se volvieran a tener un concierto. O sea, yo nunca había, lo había conocido, así que ahora fue muy emocionante. Fue único. ¿Quién vi? Con mi amiga. Hola. ¿Cómo se llama? Valentina. ¿Cómo lo pasaste? No, estuvo súper bueno, pero faltó que se pasearon para la orilla. Estuvieron al medio todo el rato, pero estuvo muy bueno. ¿Dónde estabas tú? estaba bien adelante pero en la orilla entonces como que faltaba que se acercaran para esos lados, estaban justo al medio nomás. Oye, cuando eligieron, Valentina, cuando eligieron a las personas para salir, ¿cómo te sentí? Ay, me lloré todo el rato todo el rato, se me ocurrió yo creo que todo el maquillaje pero sí, lloré todo el rato ¿Pero a ti cuál fue tu momento favorito? Eh, cuando cantaron mi canción favorita la de Struck. esa me encantó Muchas gracias. Fue perfecto. Son muy lindos, simpáticos, talentosos, bailan y cantan muy bien. Oye, tú estuviste al lado. Yo vi que varias veces se puso cerquita de tuyo. Estuvo de aquí como a unos dos metros y se ven igual en las fotos. Son perfectos, hermosos. Como el vino. Carlos. quién viniste? ¿Ah? quién viniste? Hola. Sí. Hola, ¿cómo están las amigas? Hola. A ver, muestra la camiseta. Y la pancarta, sí, vamos a la top pancarta, top. a ver, la pancarta, al otro lado, Ah, bien. Oye, pero vino varias veces, ¿quién? Y ¿Ah? Kendall vino varias veces, a ver. Sí, y ayer también. ¿Sí? sí. ¿Viste, dos días? Sí, tenía que venir. ¿De dónde te viene? Ah. ¿De dónde viene? Yo soy de Santiago, pero ayer me tuve que venir de Osorno, Ya que como, todo el día. Te muy bonita con la coro. Gracias, era, tenía un velo. Pero me ah, lo sí. sacaron. Sí, yo te vi con el velo, era la novia. Sí, aquí. Sí. Ya, muy bonito Gracias. Pues todo lo pasaste bien. Sí, estupendo. A pesar de que estaba muy abochornado, pero estupendo igual. Los chicos son magníficos.